usted el favor del 10 de junio de asomarse al balcón de San Telmo y decirle a todos los que van a estar allí delante suya que son todos de derecha a ver si usted es capaz de hacer eso de asomarse al balcón y decir, son ustedes de derecha, no creen en el sistema público sanitario, dígaselo a los residentes que se están echando a la espalda a la urgencia en Andalucía con un contrato en formación, dígaselo que son de derecha y que no defienden el sistema público de sanidad, que se lo están echando a la espalda todos los días. A veces tienen la poca vergüenza de dar la cara y decírselo a ellos directamente. En su debate de investidura se comprometieron 18 medidas contra la corrupción, 18. Entre ellas la Oficina Anticorrupción, nada. La Ley de Buen Gobierno, nada. La reforma de la Cámara de Cuentas, nada. Eso sí, ha cumplido con lo de publicar su declaración de la renta y la de su cónyuge. Eso lo ha dicho una y mil veces como medida potentísima contra la corrupción. Claro, podemos ver lo que cobra usted y lo que cobra su marido, pero no sabemos cuánto le han endiñado a la Fundación Guadalquivir, que se ha quedado con el dinero de los trabajadores para beneficiarse ellos privadamente. Y son miembros de su partido. A ver si tengo que pedir permiso también para decir esto que estoy diciendo. Porque no hay datos, no podemos encontrar en ninguna parte cuánto de dinero público se han llevado estos que están siendo juzgados. Los cuatro golfos cada vez son más golfos. Ahora sume a la lista Muñoz, Amenacho, sume a los responsables de los enchufes en la Delegación de Educación, sume a quienes falsificaron documentos del juzgado reconocido por el propio informe que leyó aquí la consejera, que hubo manipulación de las pruebas que se mandaron al juzgado, sume a los que han amañado las oposiciones de bomberos en Córdoba y la lista se hace cada vez más larga. Ustedes han votado con el partido más corrupto, su compañero de viaje en contra de las leyes que hemos presentado para luchar contra la corrupción. Mejor que una mesa empezar por la casa propia. Y empezar por la casa propia es empezar por las Kelly de la Administración Pública, que son un montón, que son las trabajadoras que desde por la mañana temprano hasta bien tarde de madrugada se hacen cargo de los servicios públicos en Andalucía. No son servicios complementarios, lo hemos dicho muchas veces. No se puede operar en un quirófano que está sucio. No se puede educar en igualdad de condiciones cuando las monitores de educación especial son subcontratadas y están cobrando una porquería. O cuando las intérpretes de lengua de signo están cobrando un salario de miseria. O cuando quienes atienden las emergencias sanitarias, las emergencias en Andalucía están absolutamente precarizadas, salud responde, no son servicios complementarios que se puedan precarizar, esos son nuestras, Kelly. Y hay que empezar por ellas, comprometase con internalizar al menos algún servicio, algún ayuntamiento de su signo político ha internalizado algún servicio, el de Chiclana, por ejemplo, no voy a poner el ejemplo del ayuntamiento de Cádiz, el ayuntamiento de Chiclana ha internalizado el servicio de limpieza de colegios para evitar la precariedad, haga usted lo que hace su alcalde en Chiclana.